La mariposa monarca, la más conocida de todas las mariposas. La mariposa monarca es una especie de Pidotterititio de la familia Nymphalidae. Es quizá la más conocida de todas las mariposas de América del Norte. Desde el siglo XIX ha sido introducida en Nueva Zelanda y en Australia en el atlántico es residente en las Islas Canarias, Azores y Madeira y se encuentra como una ocasional migrante en Europa occidental. La Maniposa monarca es una única en cuanto a su fenómeno migratorio. Es el insecto que lleva a cabo la migración más extensa y en mayor número y la generación migratoria es mucho más longeva que otras sus alas presentan un patrón de colores naranja y negro fácilmente reconocido. Posee pues una gran resistencia y su longevidad puede alcanzar los nueve meses en México mientras que otras especies pueden vivir hasta 24 días. Gracias a estas características puede llegar hasta 4.000 kilómetros desde Canadá hasta los bosques de Ollaménes en México. La monarca fue una de las muchas especies originalmente descritas por Carlos Linneo en su sistema natural en 1758 y fue primeramente incluida en el género Papilio en 1780, Jens Kaczkok usaba al monarca como especie tipo para el nuevo género Danaus. Como la gramática del latín requiere que el epíteto específico y el nombre genérico concuerden, no está claro si el género Danaus proviene de Danao, un mítico rey de Egipto. El nombre común Monarca fue publicado en 1874 por el entomólogo y paleontólogo estadounidense Samuel Hubert Scudder, debido a que en su opinión es una de las más grandes de nuestras mariposas y cubre un vasto dominio. Su nombre también lo fue en honor del rey Guillermo III de Inglaterra. En México se le conoce también como mariposa cosechadora, ya que llega al centro del país durante la época de cosecha, y como paloma. La mariposa monarca tiene una envergadura entre 8.9 y 10.2 centímetros. La hembra monarca tiene venas más oscuras en sus alas, además de ser más delgadas, y el macho tiene un lugar en el centro de una vena de cada ala posterior en el que se le liberan peromonas y además es ligeramente más grande. Los adultos pesan alrededor de medio gramo. En general, la mariposa monarca vive cuatro días como huevo, dos semanas como oruga. 10 días como quisalia y de 2 a 6 semanas como mariposa. Se reproducen principalmente en zonas abiertas, pastizales, campos de cultivo, etc., en donde crecen las asclepias o algodoncillos que necesitan para el desarrollo de la larva. Su ciclo de vida se inicia como un huevecillo que no mide más de 1 a 2 milímetros, depositado sobre una de esas asclepias. Esta fase dura de 3 a 8 días aproximadamente. De estos huevos, surgirá una larva que comenzará devorando los restos de su huevo para luego alimentarse de la planta sobre la que se realizó la apuesta. Conforme se alimenta, se convierte en una arruga robusta con el patrón rayado característico. Al finalizar la fase de larva, esta forma una pupa para poder realizar la metamorfosis. De ella emergerá el imago convertido en una mariposa coloreada en negro y naranja, a veces blanco. Coloración aposemática que junto a su sabor desagradable, le permite disoír a sus posibles predadores. La duración de cada una de estas etapas depende de varios factores, entre los cuales la temperatura es muy importante. Lo realmente sorprendente de esta especie es que las mariposas nacidas a finales de verano y principios de otoño componen una generación especial, generación Matusalén, que vive hasta nueve meses y realiza un ciclo completo de migración, ida y vuelta, desde Canadá hasta México, siguiendo la ruta trazada por generaciones anteriores. Durante esta migración las mariposas se van reuniendo en grandes grupos, llegando a millones de ellas a los lugares de invernada. La monarca es especialmente conocida por su larga migración anual. Realiza migraciones masivas hacia el sur de agosto a octubre, mientras que migra hacia el norte en primavera. Es uno de los pocos insectos que logra realizar travesías transatlánticas. Los colores amarillo y negro de la oruga y naranja y negro del adulto previenen a la mayoría de los depredadores sobre su contenido tóxico. Esta estrategia evolutiva funciona porque la mayoría de los depredadores asocia colores chillones, especialmente naranja, amarillo y negro, con veneno y otras propiedades desagradables. A este fenómeno se le llama aposentamismo o colores de aviso.